un ventarrón en la zona de Villa Salcedo y Tenares, los cuales han caído y ha obstaculizado el tránsito en las vías principales y también en caminos vecinales, los cuales han sido destruidos por los árboles que cayeron. En estos momentos está lo que la, la defensa civil. Y también el cuerpo de bomberos está trabajando en los diferentes, en las diferentes puntos. Ok, ¿están ustedes unificados como, como, como provincia? ¿Están trabajando en todas las zonas afectadas? Bueno, en este momento solamente estamos trabajando los bomberos y de defensa civil a nivel de, de, la, de la provincia. Ok, muy bien. Gracias, don Francisco.